Bueno, mi cabello actualmente para mí significa como una oportunidad de comenzar desde cero eh, nuevas oportunidades, tanto emocionales y físicamente.